Las nueve bibliotecas pertenecientes a la BUC ofrecen mucho más que libros. Todas ellas prestan material de trabajo para su uso en el campus durante cinco horas y algunas a domicilio hasta tres días. Se solicitan y devuelven en los mostradores de información. Material que prestan todas. Auriculares y auriculares con micrófono incorporado. Punteros láser para presentaciones. Lectores de DNI. Cargadores para móviles y además en industriales también hay taquillas de recarga. Cargadores universales para ordenador. Calculadora para esos exámenes en los que se nos olvida. Ratones para ordenador. Incluso atriles. Luego tenemos otros que no se encuentran en todas las bibliotecas. Presta atención. Tenemos materiales para las salas de grupo. Alargaderas juegos de reglas y además en industriales también tenemos reglas sueltas para su uso en sala. Tenemos USBs, tabletas gráficas, incluso compases, además de algunos proyectores. Por último también hay algunas cosas que solo se encuentran en una biblioteca. Por ejemplo, en ciencias tenemos Raspberry y juegos de ajedrez. En caminos tenemos un escalímetro. En el Inter tijeras y grapadoras, aunque estos son materiales que puedes pedir en cualquier biblioteca para utilizar en el momento. En náutica un cable USB. Y en el Paraninfo una lámpara. Estos materiales están a tu disposición presentando la tweet o un documento identificativo. ¿Te lo vas a perder?